Gracias a todos la presencia, estamos en la mitad de la semana, un horario donde es complicado que nos veamos y además en este, este día vamos, a, hacer algún, vamos a, a tener una serie de novedades en lo que son las actividades normales del bicicletero. Es la primera que hacemos después del de verano, hoy por, por lo menos el tiempo lo permite, la última vez, si me podido saber, era era el hospital. Aparte de eso, nos pues estamos creando esta... Esta, esta logra que hemos hecho gracias al esfuerzo de Marisa Balsa y que, aunque parezca no con por este trabajo vamos a colocarlo. La, la ubicación, el izado de la bandera no ha sido nada fácil. También tenemos como novedad el equipo que lo hemos conseguido adquirir a través del plan propio de la de Sevilla, en el que agradecemos a mi directorado de investigaciones el apoyo que siempre nos hace el circuitero. Además, es la primera vez que se emite en streaming. Estamos viéndolo ahora en directo en el canal de la Vista Sevilla. Es la primera vez que lo hacemos. Queremos ya a partir de ahora hacerlo siempre. Y además eso permite que por primera vez también lo estén viendo en otros sitios que está en el Instituto de Sevilla, que también está, creo, eh, viendo ahora la emisión en directo. Hoy vamos a, ver, eh, vamos a hacer una presentación sobre la tabla periódica, como sabéis. Bueno, por supuesto quiero agradecer a Muñoz la gentileza ¿no? de cuando le pedimos la posibilidad de que se hiciera una actividad de divulgación internacional de, de, de la tabla periódica, porque ya, a pesar de su agenda tan ocupada y de sus muchos viajes, pues, pues sería encontrar un hueco para que estemos aquí viendo, eh, haciendo esta aula abierta sobre la tabla periódica. La verdad es que, pues, yo como soy de derecho, eh, poco puedo hablar de la tabla periódica, no voy a ser tan causado. Lo que sí os recomendaría, sobre todo a los que estáis viendo en streaming, es este libro que es muy simpático, se llama La tabla periódica, la curiosa historia de los elementos, y lo que hace es una visión que no es nada científica, sino más de divulgación, que es un periodista, no sé si me lo habéis visto alguna vez, es un libro que a mí me ha gustado mucho. Yo no, por supuesto, no voy a hablar de las tablas periódicas, solamente y brevemente voy a hablar de un elemento que está vinculado al caray Antonio de Uribe, que es el platino. En las la, muchas tablas que tiene Adela me ha enseñado cómo aparece como la bandera de España, el descubridor es precisamente Antonio de Uribe. es una persona, un personaje, eh, muy polifacético, muy interesante y muy desconocido, eh, sevillano. Eh, él, aparte de ser eh, marino, aparte de ser político, fue gobernador de la Louisiana, aparte de ser también ingeniero, eh, también tiene una vertiente científica. ¿no? Entonces, a él se le atribuye, aunque eso es, también es discutible, ¿eh? el descubrimiento del latino. Él estuvo haciendo una, una expedición eh, muy, muy joven, acompañando a una expedición geológica que iba a hacer la medición del sevilla se llegaron tarde, aprovechó para hacer un informe para el rey y visitando una de las minas que, de oro, que el principal interés que tenía España en América, ¿no? si único, eh, descubrió que en la ganga pues, había un material que se parecía a la plata pero no era tan brillante, que era muy pesado, que además era muy duro y que era muy difícil de fusionar, porque tenía datos de fusión, porque he estado leyendo en los artículo para preparar esta mini intervención, eh, de 450. Era muy difícil en aquella época separarlo, aunque hay, eh, según cuentan, en, en, en, en los cuerdos eh, precolombinos sí consiguieron hacer ofrecería con ese material. No, pues él, él tomó varias muestras, de vuelta a España, tuvo la mala suerte, que al final fue un golpe de suerte, eh, de que lo secuestraran o detuvieran eh, unos corsarios de ingleses, entonces lo mandaron a la Inglaterra, ahí se estuvo unos pocos años, entró en contacto con la Royal de Society of Flanders y ahí digamos que expuso un conocimiento la divulgación de, este, de este elemento y de hecho los primeros estudios que se hacen, los primeros trabajos que se hacen científicos son de los ingleses. En el siglo XVIII ya habría como 200 eh, trabajos científicos sobre el platino Después ya se volvió a España al cabo del tiempo y España durante mucho tiempo ha sido una de las potencias en materia de platino hasta que, que los invadieron los franceses, perdieron las colonias y de hecho hay un instituto que solamente a algunos que es el al seminario Patriótico de vergara en donde que tenía que fue el que consiguió la descomposición para aislar el tentativo y conseguir hacer los moldes de tentativo. No, simplemente lo que quería que, que como una persona que estaba haciendo otra cosa diferente de forma azarosa consigue descubrir un nuevo elemento que no hay nada nuevo o sea, hay muchas cosas nuevas del mundo y ahora simplemente pues agradecerle a Dena su presencia y dejarle sobre toda la periódica que estamos Vamos a ver algunas curiosidades sobre la tabla periódica, de entrada quiero, hacer, eh, eh, quiero llamaros la atención sobre esta ilustración, que no es cosa mía, es una ilustración que hicieron en el periódico de Cataluña, el autor es Monra, entonces eh, une la tabla periódica y hace mención a que este año justamente celebramos el 150 aniversario. Entonces los números 150 son unas velas encendidas para celebrar ese aniversario. Bueno, esa es la excusa para que hoy vayamos a hablar aquí hoy de la, de la tabla periódica. Agradezco al CRAI la invitación porque el interés nuestro, tanto mío como de mis alumnos que están aquí, de química inorgánica, es sacar la tabla periódica de la Facultad de Química y de las aulas de Química, que, bueno, que el público en general pueda disfrutar de este descubrimiento tan brillante y que tiene tanta información y puede ser tan útil. Bueno, la tabla periódica no es más que una ordenación de todos los elementos químicos eh, en el cual las los que tienen unas propiedades químicas parecidas están en unas columnas. Aquí tenemos una de las muchas tablas periódicas que hay en el departamento de química inorgánica. Entonces, en las columnas están ocupados los elementos que se le llaman grupos a cada una de estas columnas y las propiedades químicas dentro de cada una de estas columnas son parecidas. Eh, este descubrimiento lo, lo realizó el científico ruso Dmitry Mendeleev Justamente la primera propuesta fue en el año 1869, o sea, hace 150 años y lo que él estaba buscando era eh, encontrar una forma de presentar a sus alumnos de forma atractiva o amena las propiedades de los elementos químicos y sus compuestos Él tenía mucha información inorgánica y le resultaba muy difícil hacer que sus alumnos no se aburrieran. Entonces, bueno, era un gran pedagogo, aparte de otras muchas cosas. Bueno, pues este señor aquí, me dándole vueltas, entre otras cosas, hizo una especie de baraja, donde en cada una de las cartas ponía un, las propiedades de los elementos químicos y jugó con ellas hasta que dio con una ordenación que es bastante parecida a la que tenemos aquí, donde caían juntos los elementos químicos que tenían propiedades químicas similares. Eh, bueno, lo que no sabía él, porque no se sabía, no se conocía, era que esta ordenación es una consecuencia de la estructura atómica. Entonces, no se tenía claro ni el concepto de átomos, ni la periodicidad en la estructura electrónica. Entonces, eso fue descubierto después. Pero, eh, entonces, se entendió que lo que tenemos aquí, en la tabla periódica van a ser unas configuraciones electrónicas en cada columna parecidas el hecho de que tengamos una configuración electrónica con el mismo número de electrones en la capa más externa hace que, la, que las propiedades químicas sean muy, muy similares de todas formas como esto va para un público muy amplio no vamos a hacer lo que vamos haciendo con mis alumnos una gran parte de los cuales están aquí hoy que es estudiar la tabla periódica vamos a ver muchas curiosidades porque todos podéis seguir estudiándola. Vamos a ver varias tablas periódicas. Aquí esta es una de las más coloridas. La tabla periódica es un icono eh, cultural, un icono estético, porque tiene, bueno, se puede poner, es muy simétrica y se puede aprovechar para poner distintos colores. Aquí tenemos los metales en el centro de la tabla, los metales de transición, los alcalinos y alcalinos térreos, a la izquierda de la tabla, los gases nobles, los no metales, las tierras raras. Bueno, entonces. Uno de los atractivos de esta tabla es su simetría, su periodicidad y bueno, que podemos poner a cada grupo o a cada tipo de elementos de distintos colores. Aquí tenemos la que según dicen es la tabla periódica más grande del mundo. Yo creo que estos son como 7 u 8 metros. Esta es la de la Universidad de Murcia. Bueno, una de las que me gusta más a mí es de esta cerámica. Yo creo que estos son aproximadamente unos 7 u 8 metros por 2 o 3. Es menos grande que la otra pero es de, de mi tierra, de la Universidad de Jaén, donde me han invitado varias veces, entonces esta es una de las que me, me gustan más. Bueno, sin embargo, la más bonita de todos, de todas estas tablas que yo he visto es la que se encuentra en el Departamento de Química Inorgánica, que es la que hay aquí. Es una tabla periódica hecha con distintos cajoncitos de madera y en cada uno de los cuales hay un recipiente que contiene el elemento químico, siempre que no sea radiactivo. Eh, aquí, entonces, hay unos potecitos de vidrio con los elementos químicos. El más caro no es ni muchísimo menos el oro, que por supuesto también está aquí. La, una de las personas que más trabajó para hacer esta tabla periódica estaba aquí hoy, es un profesor que se ha jubilado ya, Luis Sánchez, que escribió a todos los científicos que a lo largo del mundo, alrededor de la, de la Tierra, trabajaban con esos elementos y le fueron mandando gratis muestras de esos elementos. Luego, diseñaron las eh, cerámicas que hay detrás con la estructura, con el símbolo, con el número atómico bueno, es uno de los, eh, de los atractivos de la Facultad de Química y podéis visitarla en la segunda planta de la Facultad de Química también vienen muchos alumnos de distintos colegios e institutos bueno, luego ya vamos a dejar la simetría y vemos unas cuantas salas periódicas curiosas por ejemplo esta y por ejemplo esta, bueno esta. Eh, que hemos estado viendo también en clase es una tabla periódica donde la superficie asignada a cada uno de los elementos es proporcional en una escala logarítmica a su abundancia terrestre. Luego tenemos otra tabla periódica que no parece tal tabla. Esta es muy curiosa, es la abundancia en el universo. En el universo existe básicamente hidrógeno, un poquito de helio, bueno, en una proporción... Eh, 4 a 1, y luego hay el resto de los elementos químicos están en una, en una proporción minoritaria. Pero básicamente en el universo tenemos hidrógeno. Luego tenemos la tabla periódica de los elementos que hay presentes en el cuerpo humano. Os recuerdo también que está en una escala no logarítmica. Entonces, bueno, pues veis que en el cuerpo humano pues tenemos muchísimos elementos. El compuesto mayoritario es agua, pero luego tenemos muchos elementos de transición oligoelementos, el azufre, el fósforo, bueno, hay distintos componentes. Eh, el calcio, que hemos estado viendo hoy en clase, que forma parte del esqueleto. El potasio y el sodio, de la bomba sodio-potasio. El, el, el litio, que tiene ahora aplicaciones como medicamento. Bueno, esta es otra de las tablas periódicas curiosas que he descubierto, que es la tabla periódica de los móviles. Aquí tenemos en esta tabla un simbolito pequeño, y vienen 30 elementos químicos que son imprescindibles para que los móviles funcionen. Eh, los colores que hay en estos cuadrados, que también el área es proporcional a las abundancias, indican cuáles son los, los elementos abundantes. Tengo, por ejemplo, el silicio, no hay ningún problema de abastecimiento, el silicio es la... Eh, se obtiene del CO2, del cuarzo, de la arena de la playa, pero luego aquí tenemos algunos elementos naranja porque se encuentran en una proporción menor y algunos rojos porque se obtienen o los, los minerales están en unos eh, países que están en conflicto y que puede haber una dificultad de que haya suministro. Entonces, bueno, esto es una llamada para la importancia de reciclar particularmente en algo sin lo que no podemos vivir, como es el caso de los jóvenes. Bueno, hay muchas más, pero no quería dejar de nombrar a la que yo... tabla bueno, periódica más triste, que es esta, es un gran, un gran pastel que hicieron en la Universidad de Jaén, eh, justamente el 150 aniversario del nacimiento de Maricuri, donde nosotros representamos una obra... Teatral, de, de, de cinco profesoras de la Universidad de Sevilla, entonces yo creo que la tabla periódica más dulce es esta que estaba aquí, que además estaba muy muy buena. Eh, de todas formas, yo quería hablar hoy aquí de una cosa que, bueno, de una faceta de la tabla periódica que es relativamente poco conocida. Eh, aquí hay una tabla periódica de las científicas, ahí no se ve bien, esta la ha hecho una profesora de química, eh, asturiana, entonces ella ha aprovechado la organización en columnas y grupos para poner mujeres científicas de distintos ámbitos eh, bioquímica, física, química, astronomía eh, la tabla periódica por su periodicidad como digo se usa para muchísimos fines hay por ejemplo incluso una tabla periódica de la literatura americana del siglo XIX para que veáis que es muy, muy versátil bueno, pues entre las múltiples tablas periódicas que no se refieren a los elementos químicos esta es una de las más interesantes y lo que yo quiero dar aquí, unas cuantas pinceladas tiene que ver con las científicas que contribuyeron al descubrimiento de los elementos químicos eh, bueno, yo he hecho una selección particular están las evidentes, Liz Meiner, Marie Curie Margarit Perey y pero luego yo también incluyo a Marie Laugassier La y a María Dimitriezma Mendeleyeva, por lo que vamos a ver ahora. También tenemos otra científica rusa, Julia Lermontova, que a instancias de Mendeleyev, diseñó métodos para separar y aislar los elementos del platino, que permitieron identif su identificación bueno, estas son las obvias, Irene eh, Joliot Touris, que también contribuyó a la identificación de los isótopos radiactivos. Bueno, aquí he puesto el link del artículo mío del, del periódico de Cataluña dedicado a las mujeres elementales de la, de la tala periódica. Luego ya, algunas pinceladas sobre estas mujeres, bueno, pero antes de las mujeres mortales, re, recordar que también hay diosas como la diosa Vanadis, que da nombre al Vanadio, la diosa Vanadis, que es una diosa de la mitología escandinava, la diosa de, de la luna Selene, en cuyo honor se, se nombró al Selenio, la, uh, el Teluro también nombrado en, en honor a una diosa, el Iridio en honor a la, a la diosa Iris y el niobio en honor a Niobe, hija de eh, Tántalo que es otro de los elementos químicos, el diobio y el tándalo que están directamente asociados y los dos están nombrados eh, a partir de los personajes de la mitología griega. No tenemos tiempo para hablar de las diosas, vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre las montajes. Bueno, la primera mujer es María Dimitriesma, donde le lleva que yo creo que es la auténtica madre de la tabla de periódica. Para hacer una idea de la importancia de María. Dimitri Mendeleyeva es obviamente la madre de Dimitri Mendeleyev eh, es que eh, ella tuvo, no se sabe si 11 o 17 hijos o tuvo 17 y crió a 11 lo cual es una gran proeza Mendeleyev fue el último de sus hijos se quedó viuda relativamente pronto y para mantener a su hijo montó una fábrica de vidrio. estamos hablado, hablando de mediados del siglo XIX en Siberia. Y cuando solo le quedaban dos hijos por colocar, Dimitri y su hermana, que no recuerdo el nombre, eh, la fábrica Entonces, viendo las capacidades de su hijo pequeño Dimitri, gastó sus últimas fuerzas para viajar primero hasta Moscú, y como allí no lo aceptaron por venir de un sitio extraño y que podía ser un revolucionario, viajó hasta San Petersburgo donde fue admitido en la universidad y ya tuvo la carrera de la que todos hemos tenido eh, una noticia entre otras cosas porque fue el que hizo esta tabla periódica bien pues, Dimitri Mendelevier reconoció ese eh, trabajo o esa preocupación que su madre tuvo para que él pudiera hacer una carrera científica dedicándole el primer libro de química que él eh, escribió Diciendo esta, investigación está dedicada a la memoria de una, de una madre por su hijo menor. Ella lo, lo educó por sus propios medios mientras dirigía una fábrica. Lo instruyó con el ejemplo, lo corrigió con, con amor. Y para hacer que se dedicara a la ciencia, dejó Siberia con él, gastando sus últimos recursos y fuerzas. Mientras moría, ella dijo, refrena las quimeras, insiste en el trabajo. Y no en las palabras, busca pacientemente las verdades científicas y divinas Dimitri Mendeleev considera sagradas las palabras de su madre bonita. bueno yo creo que eh, María Dimitrievna tiene muchos méritos para ser considerada la madre de la, de la tabla periódica bueno, ahora vamos a irnos a, a, a, al siglo XVIII, vamos a dar un salto en el tiempo hacia atrás nos encontramos por, con Carl Willenstein Willens, que descubrió eh, que consiguió obtener oxígeno calentando el óxido de mercurio. Luego, Priestley, estamos hablando del año 1772. Priestley, en el 75, reprodujo el experimento. Fue quien lo publicó. En principio, él sería el descubridor del oxígeno, aunque no lo fue. En realidad, fue Chile. Pero, sin embargo, quien entendió la trascendencia de ese elemento fue y quien le dio nombre fue Antoine Lavoisier, que lo llamó oxígeno, que lo identificó como nuevo elemento químico y que sobre todo entendió su papel en la combustión eh, desmontando la teoría del flogisto. Pues bien, en el descubrimiento del oxígeno tuvo un papel fundamental su esposa, Marianne Bosch, de Lavoisier, que fue la dibujante, editora, asistente en el laboratorio y traductora de su marido, por ejemplo, fue la que le permitió entender los trabajos de Priestley publicados en inglés, con lo cual ella tiene un gran protagonismo en el descubrimiento de un elemento vital como es el oxígeno. Bueno, vamos a dar un gran salto en el tiempo y ya llegamos a una de las dos mujeres que yo creo que tienen más méritos para estar en la tabla periódica. Estamos en la Viena, comienzos del siglo XX, eh, eh, y Liz Meiner entra en la universidad el primer año que admite mujeres y bueno, dedica a la universidad toda su... La, al estudio toda su vida. Bueno, Boltzmann fue uno de sus profesores que él entendía que la física era el afán de conocer la verdad absoluta. Bueno, Liz, Liz tuvo una, eh, un compromiso total con la física y con la verdad absoluta teniendo en cuenta que no era nada nada fácil. Ingresó en el Instituto berlinés, el Instituto Kaiser Wilhelm, en el año 1907. Allí colaboró con Otohan durante 31 años y solo en el año eh, 1926 obtuvo un, un puesto con plaza pero sin una remuneración. Eh, bueno, antes de eso, en el año 18, junto con Otohan, publicaron eh, la información de haber aislado el isótopo del protactinio con número másico 231. Sodi y Granson habían publicado evidencias indirectas de su existencia meses antes, pero oficialmente es a ellos a los que se le atribuye su descubrimiento. Eh, Liz Mayner descubrió luego otro de los isótopos del protactinio. Bueno, aquí tenemos algunos datos curiosos, como que su precio está entre 250 y, no, y 3.000 euros por gramo, alguna información más, y por ejemplo Mendeleyev predijo su existencia dejándole un hueco en la, en la tabla periódica entre el entonces ya conocido Torio y el Urano. Bueno, una de las cosas más geniales que hizo Mendeleyev fue predecir la existencia de elementos que no se habían aislado, incluso sus propiedades físicas y químicas con mucha precisión. Bueno, eh, no quería dejar al hablar de Liz Meiner que ella fue la que dio la existencia de un proceso de fisión, eh, ella fue la que acuñó el término y lo publicó, sin embargo, el premio Nobel que le dieron a Otto Hahn en el año 44, por el descubrimiento de la fisión nuclear, eh, a ella no la mencionaron. Re recordar que ella por tener ascendiente judío, entonces estaba medio escondida en Suecia, tuvo que dejar eh, Alemania, porque aunque era austriaca, cuando Austria fue anexionada a, a Alemania, los judíos también, los judíos de origen austriaco también estaban perseguidos y ella tuvo que huir, se refugió en Suecia, pero desde allí entendió lo que estaba pasando en los experimentos de Otto Otohado. Eh, a pesar de, bueno, como era la persona que más sabía sobre fenómenos de fisión nuclear, fue por supuesto invitada a participar en el proyecto Manhattan para la construcción de la bomba atómica, pero ella dijo que nunca trabajaría en un proyecto cuyo fin fuera fabricar armas para matar personas. Entonces yo creo que el epitafio de Liz Maynard es muy apropiado, que es Liz Maynard una física que nunca perdió su humanidad. Bueno, la devoción que le transmitió eh, Boltzmann por la física fue lo que la, lo que la inspiró hasta sus últimos días. Bueno, ahora ya vamos a otra de las mujeres que eh, descubrió un elemento químico que es Ida Noda, descubrió junto con su marido Wilhelm el reino, que nombraron así en honor a su eh, región, a la Renania, donde ellos habían nacido. Eh, ya en el año 34, sugirió la existencia de un fenómeno de fisión nuclear para explicar los resultados de algunos de los experimentos de Enrico Fermi, pero no tenía reconocimiento eh, científico, por lo cual no fue tenida en cuenta. Bueno, la relación de Ida Nodak con su marido fue bastante parecida a la de los Curí, con una diferencia fundamental, que eh, Willem Nodak no le dio a ella el puesto que se merecía por su trabajo. Ella estuvo trabajando por amor a la arte, por ejemplo, cuando descubrió el, el reino, mientras que su marido era el responsable del grupo de química en uno de los institutos berlineses. Bueno, el elemento luego también... Entre los dos descubrieron un elemento que ellos llamaron masurio, pero las pruebas que eh, dieron no se consideraron suficientes. Eh, pensaban que era una, eh, otro de los elementos que se, habían, que se habían descubierto en realidad era el tecnecio, pero oficialmente no les está reconocido. Bueno, entonces, Ida Nodak es otra de las descubridoras oficiales, co-descubridoras de un elemento químico. Bueno. Ah, aquí tenemos a Margarit Perey, eh, esto es uno, es uno de los sellos en los que figura ella es Margarit Perey y aquí está con Sonia Cotel que también tiene mucho protagonismo en relación con otro de los elementos químicos con el polonio las dos están en el Instituto Curie después de que ya hubiera muerto Marí eh, Margarit era una eh, técnica que estaba trabajando junto con eh, eh, junto con Irene Joliot-Curie y con Vierne, eh, pero es a ella la que se le atribuye oficialmente el descubrimiento del elemento químico eh, francio que llamó así, en honor, a su país natal, eh, Francia. Este es el único elemento natural aislado en un laboratorio. El resto de los elementos que se han, de, que se han descubierto después se han obtenido en los reactores nucleares. Tras este de descubrimiento Marie Curie eh, bueno, propició. Y eh, luego Irene que siguiera estudiando, tuvo una formación, un grado, hizo una tesis y ella curiosamente fue la primera mujer miembro de la Academia de Ciencia Francesa, cosa que no consiguieron ni Marie Curie con sus dos premios Nobel, ni Irene joliot Curie con su premio, con su premio Nobel. Bueno, no puedo dejar de hablar de Marie Curie que como sabéis nació en Polonia, viajó a Francia para cumplir su sueño de estudiar en la universidad, Polonia estaba bajo el yugo ruso donde las mujeres no podían estudiar en la universidad, ya era bastante mayorcita cuando comenzó esos estudios, tenía 24 años, al terminar su estudio primero de física y luego de matemáticas, eh, obtuvo una beca para estudiar las propiedades magnéticas de los aceros y con el magnetismo llegó hasta Pierre Curie y bueno, tanto tanto se atrajeron que no se separaron nunca más. Ella fue la que tenía curiosidad por entender por entender unos rayos misteriosos que había descubierto de querer y ella fue la que arrastró a un científico excepcional como era Pierre Curie y entre otras cosas Adolescencia casi había descubierto el fenómeno de la piezoelectricidad. Pues ella consiguió tener este colaborador científico de mucho de una gran brillantez. Y bueno, él también le dio a ella el sitio que merecía. Como sabéis, obtuvieron el primer premio Nobel en el 1903 por el descubrimiento de la, de la radioactividad y él dijo que ella tenía que ser también premiada porque ella había sido bueno, una, una parte esencial en el estudio de ese fenómeno. Bueno, eh, tuvo la gran osadía en su primer año de tesis de, al ver unos resultados que no le cuadraban, proponer que en un mineral como Bechblenda había dos elementos químicos. Bueno, primero un elemento químico nuevo, que luego fueron dos, y esos elementos fueron el radio, que está en el grupo de los alcalinos térreos y el polonio, que está en el grupo de los oxígenos. Bueno, el hecho de que dos elementos químicos estuvieran en un mismo mineral y fueran de sitios tan alejados en la tabla periódica, lo que significa que unas propiedades químicas muy distintas ya era muy desconcertante. El motivo era que ambos elementos eran producto de una desintegración radiactiva, pero entonces todavía esos fenómenos no se entendían. Eh, bueno, el radio, después de su descubrimiento, se convirtió en, una, en un curatodo. Aquí tengo un bote que me encontré, un bote de una medicina para eh, mejorar la, los pulmones y los bronquios. Y luego aquí tenemos una publicidad de una crema con torio y con radio, este firma al gusto, eh, tiene también torio y radio y después de estar en una casa en ruinas de, de un familiar mío durante 70 años, todavía el líquido que estaba dentro era radiactivo. Bueno, pues la crema en era para tener, obviamente, un cutis radiante. Estamos hablando de los años 20, donde no se sabía que esto era extraordinariamente peligroso. Ni Marie ni Pierre patentaron su descubrimiento, entonces la venta de todos estos productos eh, la comercializaron con otras personas porque ellos nunca ganaron nada por este descubrimiento. Bueno, como sabéis, en el año 11 Marie recibió el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de los dos elementos químicos del polonio y del Blanche. Además, mucho después, el elemento químico curio fue nombrado así en honor a Marie y a Pierre Curie. Eh, bueno, eh, yo tengo una relación con Marie Curie eh, aquí, con la escritura de este libro, que tiene versiones en ruso, francés, italiano, en National Geographic y luego también un capítulo de, eh, de Sabias, también trata sobre Marie Curie y luego, bueno, otro otro libro en el que hablo también de los esposos curíes, en la historia del veneno, donde el último capítulo está dedicado a la muerte del espíritu Lipinenko por ingestión de polonio Bueno, yo ya tengo pocas cosas más que decir. Bueno, aparte de estos libros, eh, mi relación con Marie Curie por culpa de un padre que le quería explicar a su hija que ella podría ser cualquier cosa que ella quisiera, incluido el científica, y nos convenció a las cinco profesoras de la Universidad de Sevilla. Esta foto nos la hicimos justo antes de la primera función, en el, hace casi tres años. Empezamos en marzo del 2016, esto era para hacerlo un día, ya llevamos 35 funciones y este año nos han eh, concedido el premio de Educación Científica de la Universidad de Sevilla. Bueno, a mí no me queda más que darle las gracias, pero ahora hay alumnos míos eh, de química inorgánica que nos van a hablar ya de elementos concretos y luego, si ustedes tienen ganas de seguir eh, trabajando sobre la tabla periódica, ellos también tienen unas barajas con los elementos químicos para repartir entre el público y contarle al público cómo simplemente sabiendo el símbolo químico y en qué lugar de la tabla de periódica está un determinado elemento, se pueden saber muchísimas cosas sobre, sobre ellos. Bueno, eh, tenemos aquí unos micrófonos. Los alumnos son... Bueno, estos alumnos... Eh, a ver, comienzan o van a hacer hoy una eh, primera parte de un trabajo mucho más amplio, que va a ser un baile de disfraces, donde ellos van a estar disfrazados de elementos químicos este baile tendrá lugar en la Casa de la Ciencia el, el 24 de mayo y hoy uno de ellos va a traer uno de los elementos que va a usar en ese disfraz. El resto están todavía preparándolos. A ver, empezamos con... ¿Contigo, Sergio? ¿O cómo? Venga, perilio. Empezamos con Lucía Togornar, que nos va a hablar del berilio. El berilio es uno de los elementos... Del berilio, del berilio, que es un elemento popularmente conocido sí. como vino, este de la, eh, uno de los primeros elementos de la tabla periódica y se encuentra eh, en el segundo periodo en el segundo grupo y es popularmente conocido por tener que aprenderlo para el instituto y que sin embargo es uno de los responsables del de nivel de vida al que estamos acostumbrados hoy en eh, día. El berilio bueno, bueno, eh, se, como se encuentra en el Segundo Grupo Periodo, su ubicación más estable es el, es el Don más y fue descubierto por el francés Louis Boclain eh, como en forma de, de uno de los bucitos más frecuentes, que es la Esmeralda y posteriormente fue aislado por el alemán Friedrich Wolland. Eh, eh, forma una gran cantidad de minerales pero los más conocidos son la Esmeralda y la y el agua marina Una característica, una curiosidad sobre el berilio es que además de, de como berilio, se lo conoce sobre todo en los países de, de habla inglesa como glucinio debido al sabor dulce de, de su óseo. No obstante, no es muy recomendable probarlo ya que es ligeramente cancerígeno. Eh, y la, el, lo que hace del berilio un elemento tan importante en la sociedad actual es la, la gran variedad de sus aplicaciones ya que se emplea tanto para fabricar piezas de aviones debido a la resistencia que le aporta a las aleaciones. Por ejemplo, una aleación de cobre con berilio al 2% aumenta su resistencia 6 veces y también se lo, se lo usa eh, para piezas de teléfonos móviles, en reactores para obtención de energía y como tubo fluorescente Y este último tiene la característica de que fue la, fue la causa del descubrimiento de su toxicidad ya que eh, los tubos fluorescentes deprimían un polvo que quedaba alineando, quedaba depositado en los pulmones y aumentaba la probabilidad de, de, padecer, de padecer cáncer. Y eso es todo por Viene Sergio Carrasco con el maravilloso elemento que ha elegido para el baile. Buenas tardes. Eh, yo voy a hablar del lantano. El, el lantano es, tiene símbolo químico LA, eh, el número atómico 57, se encuentra en el grupo 3, periodo 6. Eh, da nombre a una serie de elementos llamados los lantánidos, eh, muchos químicos incluyen al lantano dentro de este grupo por su parecido en propiedades químicas, sin embargo los lantánidos se caracterizan por completar el su nivel electrónico 4F y el lantano no, no lo empieza a completar. Eh, con respecto a sus propiedades físicas, eh, el lantano en estado natural es un, es un metal sólido de color blanco plateado, eh, es dúctil, eh, considerablemente maleable, y es tan blanco que se podría cortar con, con un cuchillo. En cuanto a su punto de ebullición es, es unos 3400 grados centígrados y su punto de fusión es de 920 grados centígrados. Y sus eh, su, su isótopos más estables son el 138 y el 139 entre otros muchos isótopos que no, no son estables con radiactivos. Eh, el lantano debe su nombre a un término griego, lantanei, no sé si, si estaría bien pronunciado, eh, que significa eh, escondido, escondido o el que es difícil de notar, ya que el lantano se encontraba oculto escondido en un mineral de cerio. Fue en 1839 cuando un químico sueco llamado Carl Mosander lo descubrió, pero hasta 1923 no se consiguió aislar. Eh, con sus utilidades pues destaca que le da, eh, se utiliza mucho en la eh, manufactura del, del vidrio, ya que le da un, un alto índice de refracción. Entonces se utiliza en la fabricación de lentes, tanto en iluminación como en, como en algunos incluso telescopios. Eh, entonces, con todo esto, pa, refiriéndome al, al baile de disfraces que vamos a realizar, eh, he sacado la idea de realizar un disfraz que una eh, dos conceptos, primero el, lo que he dicho del, del nombre, de que significa escondido, y uno de sus usos en, en la iluminación. Entonces voy a unirlo todo en como representar a un personaje famoso, personaje cinematográfico, caracterizado por esta máscara que tengo aquí, que la he traído. Y esto representaría, pues, si yo soy el Lantano, pues, pues me ocultaría en ese mineral de serio y además pues, podría añadirle eh, aspectos de, del sólido con pinturas del color gris o plateado para hacer referencia y eso es todo. Sí. a ver, hablar es Eslava, que nos va a hablar del lutecio. Pues yo voy a hablar del lutecio, el lutecio es, tiene un número atómico 71, lo encontramos aquí en la tabla periódica y pertenece al grupo de Organtánidos. Es un elemento que tiene color blanco plateado que, y es muy estable al aire. Entonces es muy resistente a la corrosión y también es muy útil en los estudios sobre magnetismo porque forma iones trivalentes solo con las sus la capas completas. Entonces no tiene electrones desaparegados que permitan que o sea que haga interacción magnética es eh, un elemento muy difícil de aislar ya que se han hecho pocos estudios sobre él porque es relativamente reciente desde 1907 y y entonces eh, a la uh, es también el elemento más duro y el más estable de su grupo y se puede aislar reduciendo por ejemplo eh, cloruro de tricloruro de lutecio y e tricloruro de lutecio con algún alcalino alcalinotérreo que serían eh, estos dos grupos y, pero se suele hacer con el calcio porque eh, da un producto que es mucho más fácil de, de tratar que, a, en las condiciones de la reacción también eh, en su uso se encuentra como catalizador de el craqueo, la hidrogenación o alquilación y otro que ahora mismo no me acuerdo, pero se usa en, son utilizados en diferentes reacciones químicas. Y como tiene 33 isótopos, pero el 175 y 176 son los más abundantes, pero es el 177 el que se usa actualmente como. Eh, eh, en, en medicina eh, tiene una vida media de unos 6,6 días de duración y se usa para tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos pero ya en un estadio avanzado y para realizar el disfraz me, además de usar el color plateado y blanco como eh, principal mm, parte del vestido me voy a basar en, en el descubrimiento. Se descubrió en 1907 y fue descubierto tanto por un alemán y un francés al mismo tiempo, pero ambos en, en sus países. Entonces el, el francés le decidió poner Lutetio, en honor a Lutetia, que era el antiguo nombre que recibía la ciudad de París, y, y el alemán le decidió poner Casiopeo en honor a la mitología griega por Casiopea, que ahora mismo se conoce como una constelación. Entonces voy a mezclar eh, elementos parisinos y elementos de las constelaciones para poder realizar el, el disfraz. Y como dato curioso, pues eh, he descubierto que hoy día en la sede científica alemana se le suele llamar Casiopeo en vez de Lutencio al elemento, porque se ve que no ha llevado muy bien esto Y ya está, ahora. Eh, va Jesús Aguilar con el tántaro. Bien, este es el tántaro eh, es el que voy a representar en el Valle de disfraces. Presenta el un gran 73 y se encuentra en el grupo 5 y periodo 6. Sería este en el eh, es un metal de transición y como todos los metales presenta eh, Propiedades como punto de fusión y punto de emisión muy alto, un brillo muy característico y presenta un color azul oscuro grisáceo con un, eh, con un aspecto bastante bonito. Eh, el descubrimiento se realizó en 1802, aunque eh, hasta 1844 no se descubrió que eh, era el tántaro en sí, ya que se pensaba que el tántaro y el niobio eran el mismo metal. Eh, con respecto a sus aplicaciones, tiene tres aplicaciones principales, que son la creación de material quirúrgico, porque es un material bioinerte, que no es tóxico para los seres vivos. También se utiliza, y esta es el principal uso, que es la creación de condensadores electrolíticos, porque es muy buen semiconductor, y por tanto lo podemos encontrar en todos los dispositivos electrónicos. Y por último, y algo, como algo más curioso, con respecto a su uso, en Azerbaiyán. Desde 2009, se, cada año se hacen y se emiten una serie de monedas, que contienen eh, tántalo metálico en, tanto en estado de oxidación cero como en el primer subestado de oxidación y son pues, para coleccionistas. Con respecto al disfraz, eh, me, además de las propiedades de fisioquímicas del, del tántalo y de su color, me, me he inspirado en la leyenda eh, del personaje que da nombre al elemento. Según la mitología griega, tántalo, el padre de Nío, me he antes eh, es el hijo de Zeus y fue un, el rey de la región de Lidia. Para los griegos representa los tres pecados capitales, que son engañar, hacer daño a un niño, y en su caso mató a otro de sus hijos, y ofender a un huésped. Y por todo ello, eh, su, su padre, Zeus, lanzó una roca sobre su castillo y lo mató. Y se encargó de que su alma estuviera en el, fuera al tártaro, que es la región en la que descansan la, las almas de los villanos más malvados según la mitología griega. Y allí se encuentra atado a un árbol, eh, condenado a pasar sed y hambre por toda la eternidad. Entonces en algunos textos de los elementos de esta, de esta leyenda, por ejemplo, en el hecho de que se encuentre atado al árbol, es lo que me a inspirarme para la creación de Y entonces, nada más que decir. Eh, Todavía tienen ustedes ganas de seguir trabajando o de seguir. Eh, pensando sobre tabla periódica tengo aquí unos cuantos elementos químicos que les voy a repartir y ellos eh, podrán decir sus propiedades simplemente viendo ubicándolos en el sitio que ocupan en la, en la tabla periódica Y después de vapores de color violeta o oscuro. Y entre sus usos, y lo que me parece muy curioso, es que en algunos parques de atracción se utiliza para la limpieza de las aguas, porque aunque es un poco más caro que el cloro, es mucho menos irritante para la piel, entonces hace que eh, sea bueno, de menos problemas de alerta y de otro tipo de, de reacción cutáneas. que está bien, ¿no? ¿Sí? Sí. Vamos a ver ahora. Mercurio, es? Sí, ¿Lo señala del sitio? El mercurio se encuentra aquí. Es el único metal pesado que se encuentra naturalmente en estado líquido. Eh, es muy tóxico, por lo cual se está intentando retirar del mercado. Antiguamente, bueno, la mayoría conocen los termómetros de mercurio y lo divertido que la juegan con los bolitas. Vale, pues con el fin de no intoxicar a nuestros niños, estamos quitándolo del mercado. Y además, eh, es también muy tóxico porque sustituye, a, sustituye como coenzima en nuestro organismo eh, imposibilitando la acción de, de los catalizadores. Aunque no me he estudiado la tabla periodical, aunque me lo debería saber, pero hay un, hay un detalle sobre el mercurio que eh, has referido tú precisamente en la retirada del mercurio que se convierte en una especie de círculo que se hiciera. Una de las minas más importantes de Mercurio, por el sinambio, es las minas de Almadena. Se estuvieron extrayendo constantemente de, de la época de los romanos. Hoy día, es lo que controla la revuelta del Mercurio a esas minas, es donde se almacena todo el punto de reciclaje que se está haciendo. Justamente la mina de la que se extraía es la mina a la que se vuelve todo el metal que sale de la casa. Isabel, ¿tú bien? A ver. Pues el azufre se encuentra aquí. Eh, tiene un número atómico 16. Eh, y el azufre, como, así como curiosidad. El, el ácido sulfúrico es uno de los, de los compuestos más producidos con mayor tonelaje, eh, junto también con el amoníaco. El, amoníaco es, el que más tonelaje tiene es, es el azufre, pero el amoníaco en número de moles eh, es mayor. Y decir que es un no metal eh, tiene un olor muy, muy característico, muy fuerte y no sé qué más. En estado natural, como suele encontrarse el azufre, ¿recordáis? Amarillo, es un sólido amarillo. En las posibilidades de algunos volcanes, en el Etna, en el Teide, eh, existen depósitos de azufre natural, que es un sólido amarillo característico, que funde a una temperatura muy baja. Porque, como dice Sergio, es un no metal entonces tiene un sólido molecular, que funde a una, a una temperatura relativamente baja. ¿eh? Sí. Bueno, claro, eh, hemos hablado antes de las minas de Almadén, que yo creo que son las mayores del mundo con minerales de mercurio, que ahora se está recogiendo yo creo que todo el mercurio de Europa, no sé si en el mundo incluso, eh, y en Almadén es otra de las, perdón, en Riotinto es otro de los centros mineros, donde se obtenía tanto hierro como azufre, por la pinita. También río, río Pinto es uno, un ecosistema único en el mundo, como consecuencia de esa abundancia de los minerales y de los procesos de alimentación. Ahí el mineral fundamental es pinita, que es sulfuro de, de hierro. ¿Otro por aquí? A ver, el en zinc. Bueno, el zinc tiene el número atómico 30, lo situamos aquí en la tabla periódica y, como aplicación que hemos estado viendo antes, eh, no hemos podido ir más allá que las pilas. No se nos ocurre algo más que podamos que no sacar de él. Entonces, bueno, el zinc se ha usado mucho en el galvanizado porque tiene una temperatura de, de fusión muy, muy baja. Entonces, lo de galvanizar es recubrir los metales con una capa de zinc. Eh, por ejemplo, los alambres, que no sé si hay mucha gente que sigue atendiendo en ropa, los alambres para tender ropa suelen ser de acero o de hierro galvanizado para impedir la oxidación. Un galvanizado es una protección con una capa externa de, de zinc porque el zinc tiene una de las temperaturas de fusión y de munición más bajas. Es un metal relativamente hablando bueno y en química, en el, en el instituto por ejemplo se estudia cuando se habla de la pila más, eh, más fácil que es la de zinc, la de zinc cobre eh, es el, el zinc metálico con cationes zinc cobre metálico con cationes cobre ¿Algún otro? ¿Por aquí? A ver, ¿el plomo? ¿El plomo es otro metal pesado? Eh, aquí. Eh, no aparecía originalmente en la tabla periódica de, de Mendeleyez y hace un par de siglos se, se utilizaba prácticamente para todo: para tuberías, para platos, vasos, lo cual, lo cual mmm, provocaba unas, unas enfermedades unos dolores de estómago increíbles. Uno de los más famosos de, de, casos de, de esta enfermedad era a Ludwig van Beethoven, que se lo conoce por su sortera y sus composiciones, lo cual es mucho más romántico que decir que padecía unos triples dolores de barriga Y se dice que la Cuarta Sinfonía, eh, con toda su decadencia, eh, es representando el dolor que, que este compositor hoy. padecía. Bueno, el plomo, como muchos metales pesados, es extraordinariamente tóxico, y bueno, por ejemplo, hay algunos historiadores que dicen que una de las causas de la caída del Imperio Romano era el empleo de las vasijas, de las copas, de los platos, de los vasos de plomo y también del de el azúcar de plomo que se le echaba al vino para matar la acidez. Obviamente podían tomar vino las clases altas que eran las clases directoras del Imperio. Entonces un envenenamiento masivo selectivo para la gente que se podía permitir el lujo de comprar vino y el vino estaba eh, tratado con el azúcar de plomo, entonces el plomo produce saturnismo, por ejemplo Goya se dijo que se pudo haber envenenado con plomo porque el plomo durante mucho tiempo, el pigmento blanco de los pintores era el albayalde que es un compuesto de plomo sustituido ya por el titanio, entonces el plomo también tiene en su haber, es uno de los elementos del crimen, no de crimen intencionado sino por accidentes. A ver, por aquí, ¿hay alguno más? Ah, el vario. Bueno, el vario es de, pertenece a los alcalinotérreos, eh, número atómico 56, se encuentra aquí en la tabla periódica, y mm, es muy tóxico, pero como curiosidad, hoy, por ejemplo, lo hemos estado, lo hemos estado viendo en clase, que mm, cuando nos vamos a hacer... Eh, una colonoscopia, por ejemplo, se toma eh, una papilla de bario y claro, nos preguntamos cómo es que eh, es un, si es tan tóxico nos dan eso. Y es porque en realidad no es bario, es sulfato de bario y no, eso no es soluble, entonces lo eliminamos directamente, entonces no es tóxico para nuestro organismo. Entonces el bario tal y como entra sale y sirve para que tenga mucho más contraste y se pueda ver si hay alguna anomalía en el intestino. Eh, pero bueno, tal y como entra sale, como no es soluble, pues no se asimila y no es tóxico. El problema sería que eh, tomar alguna sal de bario que sí fuera soluble. Pero bueno, el sulfato de bario que no está. Yo creo que habría para matar a todos los que estamos aquí y muchos más. Pero bueno, como es insoluble, es completamente... Y, no. y bueno, si se le ocurre alguna curiosidad más sobre algún elemento, ah, por aquí hay uno, ah, la plata, de esto podréis decir, ¿Jesús? Eh, la plata presenta el número 47, pertenece al grupo de que se muestra el en el oro, eh, se conoce desde la prehistoria y se ha utilizado, y se ha utilizado, eh, siempre para al y para eh, rendir homenaje, por ejemplo, a la persona elegida y en diversas ceremonias de culto religioso. Bueno, está claro que es porque se encuentra en el estado cero, es plata nativa, porque es un metal bueno, con un potencial de reducción positiva, o sea que de forma espontánea es estable como plata, como plata cero. Igual pasa con el oro, en menor día con el cobre y luego también con el platino. Entonces la plata y el oro son los metales de empleados para joyería porque son inertes y luego también para acuñación metálica. Eh, bueno, los, eh, los empastes tenían mercurio, tenían plata y algunos otros elementos porque formaban cuando fraguaba una aleación extraordinariamente inerte químicamente. Resistente al desgaste y a los ataques ácidos o de la saliva o de la comida, y luego también con mucha resistencia al desgaste. Eh, al, al eliminar el mercurio, no se emplean esas, eh, esas sustancias para el embarte, pero es difícil eh, que las nuevas sustancias tengan unas propiedades mecánicas tan, tan buenas como las aleaciones de mercurio, plata, con un poquito de estaño y algún otro elemento más. Y, ah, vale, el último. Ah, el Wolframio. A ver, si tú dinos algo. Pues el Wolframio se encuentra aquí, tiene el número atómico 74, se, se utiliza en los filamentos de la bombilla y como curiosidad bastante importante es que es uno de los pocos elementos que ha sido descubierto por, por un español. Aquí tenemos una tabla periódica con las banderitas de los países de sus descubridores. Entonces tenemos el platino y el volframio. No hay muchas más banderas españolas. El volframio yo creo que es el elemento menos volátil, eh, que tiene las temperaturas de fusión y de producción más altas. Me parece eh, su presión de vapor es la más baja, entonces creo que con que haya uno o dos átomos de wolframio en todo el, el volumen del universo ya hay un equilibrio entre el sólido wolframio y el vapor gozar. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna curiosidad más. Pepa, ¿tú querías saber algo sobre algún elemento químico? Que tú. El oro. El oro. Bueno, el oro. A ver, es parecido a la, a la plata. Tiene propiedades químicas muy similares a la plata. Es un metal noble, eh, bastante inerte, bueno, no reacciona prácticamente con, con nada. Y al igual que la plata se utiliza en orfebrería, y es uno de los metales que se conocen desde hace más tiempo, desde la prehistoria. Y... Vale, hay una, una sustancia que sí ataca al oro. ¿Sabéis alguno cuál es? ¿El agua, sí? El agua regia. El agua regia, que es una mezcla de clorhídrico y nítrico. Entonces el oro es, lo sabéis, completamente inerte como un metal, de, como un elemento de transición, como lo que está en, en, esta, en esta zona de la tabla, pues es dúctil y es maleable y un buen conductor de la electricidad. Bueno, si sí, no hay ninguna acción El platino, el platino, está, está también aquí, está al lado del oro, es también uno de los elementos de transición. También tiene un potencial de reducción positivo, o sea, su estado natural está como platino cero. Es mucho menos dúctil que el oro y, y, y, que la, y que la plata, pero es también un buen conductor de la electricidad. Y, y bueno, fue descubierto muchísimo después. Por eso, bueno, es mucho menos abundante que el oro y que la plata. Y luego tiene esa alta temperatura de fusión y de omisión que hace que sea mucho más difícil Trabajando. Bueno, una de las cosas que no recuerdo del, del platino es si amalgama con el mercurio. La plata y el oro, como sabéis, el auge de las minas de Almadén es porque se llevaba el mercurio de aquí hasta América para hacer una amalgama, una mezcla con los distintos, con las venas de del oro y de, la, y de la plata. Luego calentando, el mercurio se evaporaba y sostenían los, los metales oro y plata puros. Por ejemplo, no se forman amalgama con el hierro o con los óxidos. No sé si el platino amalgama también con el mercurio, no tampoco. Bueno, pues eso es otro de los motivos por los cuales el platino no se obtuvo o no se usó antes, porque es tan noble como el oro y más noble que la, que la plata. Uranio. El uranio. A ver, el elemento uranio está por aquí porque hay alguien que se disfrazará de, de uranio que. El uranio, que se ha que sea desintegrado, era un radioactivo y no está, y no está ya. Bueno, supongo que estás trabajándolo, ¿no? Vale. A ver, ¿algún otro? Vale, bueno, el uranio, lo que, lo que sí podemos hacer es ubicarlo. Está en el grupo de los activos estas dos, estas dos filas que no estaban en la tabla propuesta por Mendeleyer. -Yep, eh, donde está el cecio el del que nos ha hablado eh, Cristina, está también el uranio, entonces tenemos los lantánidos y, la, y los actínidos, y se le llaman tierras raras porque son menos abundantes, con la atención del uranio. Y luego los actínidos no son naturales, con la con atención la del uranio y del torio. Todos estos ya son elementos que se producen por desintegraciones radiactivas. A ver, el, Identificar creo que ya van por 118, pero naturales, yo estudié hasta el 103, eh, pero ya va esta fila, bueno aquí ya llegamos hasta el meinerio, que se me olvidó decir cuando estábamos hablando de Liz Mayner, que da nombre al elemento meinerio, pero esta tabla aquí llega hasta el 112, hay 118 en la reunión de la yupa. Eh, le dieron nombres, eh, nombres, propios, no, no el 101, hasta el, hasta el 118 hace dos años. El cobalto, ¿qué podemos decir del, del cobalto? Es un elemento de transición de la primera serie, está aquí, es vecino del hierro. El cobalto tiene sobre todo unas propiedades magnéticas muy muy singulares en el que se usa para fabricar los imanes superconductores, y luego el cobalto tiene una aplicación bastante curiosa, en los gatos, en las virgencitas que se ponen de un color u otro en función de que llueva, o sea, de que vaya a hacer un tiempo de que haya anticiclón o no, eh, porque el, el cobalto tiene color rosa o color celeste en función de que esté rodeado de unos, de unos ligandos, bueno, de unas especies u otras que tenga más agua o menos agua, entonces cuando tiene eh, más agua es rosa, cuando tiene menos agua es azul. Entonces, bueno, eh, todos estos elementos en general forman muchos compuestos coloreados. Igual que estos son todos blancos o incoloros, estos elementos forman muchos compuestos coloreados y el cobalto pues tiene muchos compuestos azules y rosas. Y por ejemplo es eso, lo que impregna las vírgenes o los gatos que cambian, que tienen distinto color eh, en función de que haya anticiclón, o de que haya un tiempo nuboso. Ahora estaría completamente azul. ¿Alguna otra curiosidad? Bueno, y el baile será el 24 de mayo y, bueno, esperamos que nos lo, no lo pasemos bien. No, va, El aforo va a ser bastante limitado porque va a ser en la, en la Casa de la Ciencia. Entonces, vendrán alumnos de enseñanza secundaria y ellos que serán los protagonistas. Haremos una tabla viviente, una tabla periódica viviente con los elementos químicos, una pasarela con algunas curiosidades, propiedades, ya con los disfraces y luego también un baile en función de las afinidades químicas. Por el momento creo que no sé si hay algún noble que no bailará con nadie porque no tendrá afinidad química con nadie. Eh, entonces, yo creo que la una y media es la zona veinte. Yo creo que ya podemos despedirnos. Muchas gracias por su atención.